Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les voy a enseñar cómo rediseñar un objeto utilizando biomimética o biomímesis. Primero les voy a explicar qué es la biomímesis. Es la ciencia que estudia a la naturaleza como una fuente de inspiración para tecnologías innovadoras para resolver aquellos problemas humanos que la naturaleza ya ha resuelto o a través de modelos y sistemas como mecánicas, soportes, estructuras, procesos, química, etc. Pero también sirve y es muy útil como fuente de inspiración para el rediseño de la morfología de los objetos. Existen entre nosotros diversos productos que ya fueron modificados utilizando este... Existen muchos... Existen muchos productos entre nosotros que ya fueron modificados gracias a la inspiración en fuentes naturales. Algunos modifican simplemente su forma, algunos modifican su estructura y otros su funcionalidad. El proceso de rediseño de un producto es largo, requiere de un profundo análisis y uso de diferentes metodologías. En este video les voy a mostrar de manera muy muy muy general cómo rediseñar un objeto inspirado en la naturaleza. En este caso rediseñaré una licuadora de mano, como la que están viendo en pantalla, y me voy a inspirar en este pingüino que también ven en la pantalla. Lo primero que hay que hacer es la parte de ideación. Dibujaré algunos bocetos para explorar la integración de las formas entre el objeto natural y el producto a rediseñar. Debemos recordar que todo lo natural, ya sea animal o planta, etc., tienen una morfología característica y única. Sin embargo, cada objeto se compone de diferentes partes, de las cuales se pueden extraer formas clave que podemos extraer para adaptarlas a nuestros diseños. La idea de la parte de exploración de forma es hacer la mayor cantidad posible de iteraciones, comparando forma, estética y funcionalidad. Una vez que ya se haya elegido un diseño, procedemos al modelado 3D. Para realizar el modelo 3D, lo primero que voy a hacer es importar dentro de un canvas, el boceto que ya realicé. A partir de la importación del boceto, lo que voy a hacer es comenzar a diseñar una de las partes. Comenzaré con la parte de abajo. Una vez que tengo el sketch de la parte de abajo, voy a hacer una revolución. Dentro de Create, voy a seleccionar Revolve. Tengo mi perfil y el eje será este, el eje del medio. Ahora voy a Modificar esta parte para darle la forma deseada Primero lo voy a hacer hueco Voy a modify shell Y le doy el espesor deseado Voy a hacer un fillet por aquí para que la transición sea más suave Y voy a dibujar un sketch en el plano frontal Cerrar este sketch para tener un perfil cerrado y poder hacer una extrusión de corte. Este corte, esta forma que le acabo de dar, la voy a repetir. Para ello voy a Create Pattern y Circular Pattern. Seleccionaré Features y escogeré el corte que hice anteriormente. Mi eje central y aquí solo tengo que seleccionar cuántas veces quiero repetirlo. Le pondré que 4. Ahora voy a eliminar filos con la herramienta de redondeo. Y listo, ya tengo la primera parte de mi pieza. Para la segunda parte lo que voy a hacer es crear una forma orgánica para poder darle la figura que yo ya diseñé. Listo, me voy a ir al menú de Create Form y voy a comenzar la forma con un box. Listo, ahora lo que voy a hacer es editar todas estas aristas tengo seleccionado todas estas líneas para hacerlo más redondo voy a ver la forma de enfrente y a partir de aquí voy a empezar a modelar voy a hacer más delgada toda esta sección voy a hacer más ancha esta sección nuevamente voy a hacer delgada esta sección y voy a bajar ahora voy a trabajar con esta parte Una vez que tengo la forma deseada, voy a darle OK y Finish Form. Aquí ya tengo la forma principal básica y lo que tengo que hacer ahora es comenzar a editar con los detalles que me hacen falta. Voy a crear un nuevo sketch en la cara frontal y voy a hacer la división de materiales. Este sketch de aquí voy a hacer un mirror para duplicarlo del otro lado. Finish Sketch y ahora lo voy a dividir. Modify, Split Body, este es mi Body to Split, mi Splitting Tool va a ser estas dos líneas para hacer un corte aquí y estas dos secciones que ya son cuerpos nuevos las voy a escalar un poquito, Modify, Scale, la escala va a ser de 0.95 y los voy a mover, tecla M para hacer el movimiento, los meto un poco al cuerpo, también este, mover, listo. Y ahora, aprovechando que ya están aquí, los voy a unir, combine, y voy a combinar este cuerpo con estos dos. Y voy a hacer redondeos en estas partes. Haré nuevamente una separación en la sección de arriba. Nuevo sketch. Finish sketch, modify, split body. Listo, este no lo voy a modificar. Ahora voy a agregar materiales. Y listo, ya lo tengo listo, preparado para llevar al renderizado. Con esto doy por terminado el tutorial de cómo rediseñar un producto inspirado en formas naturales. ¡Hasta la próxima!